Vamos un poco de mi experiencia, de cómo fue. Estoy acá en el teatro de Chongdong Kukchang, así se dice en coreano: el teatro de Chongdong. Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y después de como de seis meses decidí dignarme a subir un nuevo video me acabo de sacar el audífono porque según yo estoy gritando en el metro y probablemente así sea, pero como yo perdí la vergüenza en el momento en que nací porque, obviamente eh, bueno, bueno, la cosa es que eh, hoy día, como pueden haber visto en el título eh, vamos a ir a los MAMA que son los MNET Asian Music Awards, porque tiene que sonar sí. el metro ahora cuando soy el bueno. Como, no lo no Ya, eh... ¿Podría eh, yo terminar mi video? Oye, mis ojeras están en el punto. En el punto, o sea, en el punto de decir porque yo me voy por las ramas siempre. Ah, ando con mi lightstick de BTS, porque, eh, Obviamente, el Army Bomb. O sea, BTS no se va a presentar de los mamás, pero voy con mi mi igual, en símbolo de apoyo. Generalmente eh, cuando hay eventos como awards, eh, la ARMY también van a su awards solamente como para apoyar en el fondo, aunque salga un video o una performance online, lo que sea. Y como yo creo que y espero, BTS gane todos los tres mayores premios, que son álbum, artista y canción del año. Eh, porque si no es así, yo aquí va a haber un problema y. Mm, mm, hello. Ah, Sabéis que eh, acaba de llegar el metro. Y se nota que no se hace el ya porque, bueno, qué ordinariedad de intro acabo de hacer. Pero.. Eh, acompáñenme en esta aventura, me voy a juntar con la nani ahora, eh, una chica muy amorosa que la contacté, que ella también fue invitada, así que dije, oye, pero vamos juntos, ¿cuál es el Entonces eh, me, voy, me voy a subir al metro y eh, me voy a sentar. Entonces, eso, nos vemos en, eh, cuando llegue allá después. Hola, finalmente estoy aquí con nani. Eh, me regaló esto que es como algo que te deja... Como fresca la mascarilla, hoy está es muy mágico. Super buenísimo. Sí, weón, la cagó. Um, vamos camino a Paju, a los mamás Así que eso. Hola, ya llegamos a Paju. Yes. Ya. Estoy aquí Hello. con amigas. Can you introduce yourself? Hello. Hola, soy Midori. Hola, <laughs> From de Brasil, de Brasil de Colombia, no doy, Ay, ¡Tapia no doy! ¡Tapia no doy! ¡Tapia no ¡Tapia no, no, no tapia. <risa> ¡Hola! Yo soy Nani de Colombia ¡Yay! ¡Yay! Siempre Soy Melina y estoy de Rusia ¡Hola! Y estoy managing Bye. the. mundo eh, Acaba de pasarme algo terrible um, No viene 101 Y no sé qué voy a hacer porque como que quería verlos, pero eh, voy a fighting a todos los demás grupos que estén por favor, miren los regalos que nos dieron hay un Lysik exclusivo de los mamás nos regalaron una carcasa bueno, eh, estoy en la primera fila de las cosas eh, estoy súper al frente del escenario pero el escenario está un poquito más arriba de lo que yo pensaba Iba a estar entonces que no sé si vea bien en realidad hola bueno ahora le voy a hablar un poco de mi experiencia de cómo fue estoy acá en el teatro de chongdong kukchang así se dice en coreano el teatro de chongdong eh, es un teatro muy bonito le voy a dejar aquí imágenes para que las puedan ver y es un lugar súper turístico también aprovechando la palabra turístico este video está hecho en colaboración con el Korea Tourism Organization que es la organización que eh, se encarga de fomentar la promoción de lugares turísticos acá en Corea del Sur así que muchas gracias a ellos también por patrocinar este video y hacer todo esto junto esta gran experiencia que fueron los mamás Oye, mis ojeras siguen en punto. O sea, es que, loco, no hay filler, no hay botox que esto arregle. Así que yo no sé con nada en realidad, con tratar de... Pero ¿por qué me voy por las ramas, Sebastián? Ya. En fin, lo primero que quiero hablar de algo Es de la presentación de Espa Yo nunca había visto a Espa en mi vida Sé que es un grupo que está muy de moda actualmente Y puedo decir que para ser un grupo nuevo Y para ser eh, un grupo que haya debutado Este año, o este año creo que debutaron No sé si parece que sí, eh, loco Lo dieron todo en el escenario, o sea, era como un grupo Como que hubiese llevado más experiencia Así que realmente la presentación de las chicas estuvo Súper, súper buena, son preciosas Y son muy, muy carismáticas, saludaron a todo el público A todos nosotros que estamos ahí sentados Así que realmente, Queens Forever TXT O sea, loco Ellos cada vez que salen al escenario Yo voy a estar ahí gritando por ellos Porque, loco Musicalmente para mí TXT Debe ser uno de los mejores grupos Que tiene canciones en el mundo Sus canciones son tan así Pasan por tantos mo moods, modos, sentimientos Que, bueno, realmente Es un grupo que... Que te cautiva Caleta Y a mí sus canciones me gustan mucho Y siempre que lo he visto También es un Junto con el City Dream Yo creo que CXT ha sido uno de los grupos Que más he visto en vivo Así como Obviamente también aparte de BTS eh, Más en vivo En presentaciones y en conciertos En Hyphen En Hyphen Es un grupo que yo también sigo Desde Island Desde que vi el reality Cuando yo digo seguir Es como que I están Como que los support, Los, los support, I support them. Pero no es como que sea fan fan fan Como soy fan de BTS por ejemplo Y en este caso en Hyphen eh, Me dio Wow Wow, eh, fue como la primera vez que veían Hyphen desde que debutó Bueno, en realidad debutaron hace poquito igual Oh, bueno, well, me encanta esa canción Me encanta, well, oh. Y el MV de esa cosa sí, En realidad parece que igual soy fan La cosa es que después hicieron esa eh... Summer uh, uh, uh, uh, Summer, lo hicieron en el escenario principal Y, y eso fue para mí como Wow, así como que de verdad La encontré demasiado así como la verdad me gustó mucho, me gustó mucho la presentación de hyphen eh, siento que también son una guava son tan chicos, pero bueno esto es lo que me, me, me pasa con Enhyphen, que siento que son como todos muy chicos, son muy niños, pero la cosa es que parecen como que fueran grandes, cachai, así como yo soy un artista así que ya lleva años en, en el escenario, entonces también me, lleva, me llama mucho la atención el nivel de performance que tuvo Enhyphen, fue como súper genial y también si vieron en los videos que yo subí, eh, uno de los chicos tiró una, una pelota y le cayó, cayó justo al lado mío en el escenario. Claramente o Sara no era la pelota y, y justo cayó la pelota cerca de nosotros, entonces como que una niña salió corriendo a buscarla y agarró la pelota y todo. de Hyphen, yo cuando estaba viendo el reality yo eh, rooting forever for Nikki, eh, yo siempre fue como mi valles de ese reality, yo así como loco Nikki, God Nikki y ahí usted también vieron un video de yo <risa> grabando a Nikki diciendo tal o todo Nikki porque Nikki, ¿dónde está Nikki? Lo otro también que quiero destacar es la presentación de Itzy con el actor de Squid Game, el, el malo. El, mira, primero que todas las chicas son amorosísimas. Saludaron a todo el mundo que estaba ahí, weón a nosotros también nos saludaron porque estábamos en primera fila. Nos saludaron a todos así súper amorosa, no hacían así como... Y yo así como, weón se ganaron mi amor, mi corazón, todo. Eh, las cabras son realmente súper talentosas, súper, súper, súper talentosas. Bailan súper bien, cantan súper bien y son hermosísimas. Y la presentación que hicieron, así como performance-wise, yo diría que, weón onda... A mí me encantó, así que yo realmente eh, la presentación de IZI la tengo que destacar sí o sí, porque loco, qué onda. La última cosa va a ser la presentación de Ihyori Queen, obviamente, Ihyori Queen de los mamás, Queen del K-Pop también. Hay muchas Queens, yo soy de las personas que todas son Queens, todas son reinas y we stand all the Queens del K-Pop. Eh, y Jory Queen en su presentación con las Street Woman Fighters eh, las la chicas están del reality show de Mnet también que es, eran de, de baile eh, super genial la presentación, super on point y finalmente lo que tengo que decir, obviamente sí o sí, BTS una vez más dándolo todo, entregando todo eh, se ganó todo por álbum del año pum Mejor canción del año Pupum. De uh! Mejor eh, artista del año Pupum. De uh! Se llevaron todo y yo felipo Yo estaba ahí con mi bomb y yo gritaba cada vez que ganaban algo Y todo el mundo así como que... Eh, debo decir que no había nadie más con bomb, Parece que fue el único Pero sí había niñas con eh, el, el, el, el de NCT El Life de NCT o de Stray Kids o de los demás grupos pero parece que yo fui el único que llevó el Army Bomb de un grupo que no iba al, al, al evento. Pero como yo sabía que igual iban a ganar cosas, porque eso es obvio, llevé mi Army Bomb. Espero les haya gustado y nada, recuerde activar la campanita de suscripción acá abajo. En la campanita hay una campana. Que le avisa cuando yo subo video Porque no le avisa a nadie en realidad Entonces para que les recuerde Cuando yo subo video Si es que le interesa Poder ver más contenido como eso Me ayudaría mucho Y también me ayudaría mucho Y me apoyaría mucho Yendo a mi Instagram Que también lo voy a poner acá abajo Y en la cajita de descripción O en el comentario fijado De acá abajo Para que me vayan a seguir también Que subo hartas cositas de Corea De mi vida diaria Y en realidad en Instagram Es donde me hago cosas Porque en YouTube pero lo vamos a empezar a hacer un poco más, ¿ya? Eh, se si vienen muchas cosas. Tengo muchas sorpresas preparadas. Probleme, pr pr prontamente también... Eh, bueno, creo que no les puedo contar todavía. Pero se vienen hartas cosas. Así que eso. Ok, nos vemos para la próxima. ¡Adiós!